Moisés. y que voy a trazar una línea divisoria acá entonces, es como una línea ¿eh? imaginaria ahí el amigo de la polera, ahí está, eso mira, el amigo ahí, sentado, muy bien usted elige el lado, la izquierda o la derecha ya, la izquierda, pero tu izquierda es mi derecha vaya, vaya y mi a derecha, morir ahí, vaya a morir ahí izquierda. mira, yo voy a decir una frase de la canción y los que están acá pasan para allá, los que están acá pasan para allá. La palabra mágica es amor. Y luego y luego siguen bailando, ¿ah? ¿eh? Claro. Y, y, y dejamos la no. embarrar. Momento épico. Yo voy a bajar, ¿ah? Para que vacilemos? Nos abrazamos. ¿Te echaste desodorante? En cada espacio hay esperanzas de un mundo mejor. Unos piensan en la venganza, otros en el honor. Todo concluirá, todo comenzará.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 ¡Gracias! Somos que Yoma, los y las queremos. La última. Clara, no hay problema. Esta sí. Rock and roll, rock and roll. I don't believe it. Shock, shock, shock, shock, shock, so. <laughs> Quizás pueda acompañar su viaje de un amigo que sepa volar Quien entienda cómo dar rienda y comprenda que el camino puede hallar Tal vez sepa que su viaje unar jamás querrá olvidar Si sí, la me Oh, oh, oh, oh, oh. Vuestro momento Hasta allá Rectando bien Tras delito Eso. Y allá al fondo Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Allá atrás ¿Quién pretenda soltar bien? Y no entienda que el camino puede extraviar Quizás pueda acompañar su viaje de una amiga que sepa volar Quien no entienda cómo dar rienda y pretenda buscar siempre controlar Tal vez sepa que en la vida todo empieza siempre para terminar Sin sí, sí, Gracias.